Hola a todas. Eh, bueno, este es el primer vídeo del, eh, del proyecto Transversalizando las sensibilidades hacia las violencias eh, sexuales y de género eh, en los cursos universitarios a través del Fotovoice Y este es el primer vídeo en el que voy a hablaros de, bueno, de qué es el Fotovoice, su marco conceptual y pasos eh, para su implementación en el aula. Este vídeo lo he realizado yo, Aloe Cubero, eh, investigadora productora del Departamento de Pedagogía de la Universidad Rovira y Virgili, junto con mi compañera Rocío Garrido, profesora de la Universidad de Sevilla. Así que bueno, vamos allá. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es el Photobois, ¿no? Bueno, el Photobois es una técnica de investigación acción participativa que usa la fotografía y la narrativa y que nos permite conocer los valores, los pensamientos, los sentimientos y las experiencias de una comunidad o un grupo social. Es decir, que la propia comunidad produce fotografías y narrativas sobre las problemáticas que les atraviesan y, bueno, eh, tiene esta orientación como para influir en las políticas públicas e intentar eh, cambiar de alguna manera eh, las condiciones condiciones de opresión en las que las comunidades se encuentran. Entonces, las características principales que tendría el fotoboy sería que promueve o que intenta promover eh, la conciencia crítica, o sea, las personas eh, de la comunidad se reúnen, hablan, conectan, al final, eh, las problemáticas que les atraviesan con las estructuras sociales que están implicadas en ellas, eh, van identificando de forma colectiva, de forma participativa, las fortalezas y debilidades que tiene la comunidad, y luego, como decía, bueno, pues pretende influir en las políticas públicas. ¿no? Tiene una orientación para producir transformaciones eh, que vayan más allá de la propia comunidad. bueno ¿De dónde viene el Fotobois? El Fotobois bebe principalmente de tres corrientes teóricas. La primera de ellas, la pedagogía crítica y el pensamiento de, de Paulo Freire, que, bueno... Eh, Utilizó imágenes visuales en su trabajo con las comunidades eh, para promover que las personas pudiesen eh, reflexionar sobre las problemáticas que les atravesaban eh, y conectarlo con las estructuras sociales. ¿no? En el fotovoice se produce, eh, bueno, se promueve una reflexión tanto individual como eh, colectiva ¿no? en la que las personas bueno, pueden analizar en profundidad. Eh, dichas problemáticas o, o las violencias que, que les atraviesan. Luego bebe también de la teoría feminista, eh, bueno, la teoría feminista hace ya décadas ¿no? que nos ha ayudado a analizar en profundidad la, la opresión de género y también bueno, eh, privilegia ¿no? y da espacio a las voces y al conocimiento producido por las mujeres y por otros grupos históricamente subalternizados. El photo voice, bueno, pues alienta ¿no? a, esas, a las mujeres y a otros grupos a contar sus propias historias a través de las fotonarrativas. Y luego también bebe de la fotografía documental, que se ha definido como la conciencia social dentro del campo de las imágenes visuales. ¿no? Pero en el caso del Photo voice, esas poblaciones, o esas comunidades que han sido históricamente fotografiadas, es al revés. ¿no? O sea, son las propias personas las que hacen las fotografías. Bueno, la primera implementación eh, del Photo voice, eh, fue llevada a cabo por las autoras Juan y Barris, en 1997, y eh, este proyecto de investigación se, dedicaba, eh, se orientaba a identificar las necesidades que estas mujeres tenían en el ámbito de, de la salud. ¿no? Esto fue en una, en una pequeña comunidad en, en la provincia de Yunnan, en China. Eh, Tres eh, elementos clave ¿no? del FOTOBOYS como técnica de investigación-acción eh, son las siguientes. ¿no? Las participantes siempre son consideradas como agentes activas en el proceso de, de construcción de conocimiento. ¿no? O sea, son consideradas expertas de sus propios contextos. En segundo lugar, eh, bueno, identifican eh, colectivamente los problemas que tiene la comunidad y construyen soluciones a partir de sus propios recursos. Y por último se orienta a la acción social. ¿no? Lo que veíamos antes que se orienta a la transformación. Bueno, aquí tenemos un esquema del Photovoice paso por paso. ¿no? Tendríamos en primer lugar la preparación del Photovoice, que implica bueno, pues eso, la selección de, la, eh, de los participantes, eh, involucrarles, introducir eh, la metodología de de fotoboys de y bueno, todas estas cuestiones previas que son necesarias para eh, poder eh, preparar ¿no? el, el ambiente un poco. Luego pasaríamos a la fase 1, que es la fase eh, individual, en la que las participantes tienen que pensar críticamente sobre el, el tema escogido y desarrollar eh, fotonarrativas en base a ese tema de forma individual, o sea, esto es en un periodo a lo mejor de una o dos semanas. Luego pasaríamos a la fase 2, que es la fase grupal y que consiste en compartir esas reflexiones individuales en las fotonarrativas, hacer un debate y también analizar en profundidad cómo se relacionan los temas surgidos ¿no? a través de, eh, de un análisis participativo. Después de eso pasamos a la fase 3, eh, que bueno, consiste en eh, planificar estrategias de incidencia eh, política para visibilizar las realidades que se han representado en las fotonarrativas y que las personas eh, de la comunidad bueno, pues, eh, aboguen por sus derechos. ¿no? Por último, tendríamos una fase de evaluación eh, que sería eh, orientada bueno, no solo a evaluar el impacto que ha tenido el Fotoboy sobre las personas que han formado parte del grupo o las personas de la comunidad, sino también cómo ha impactado en las políticas públicas, etc pero bueno, más allá de eso, el Photobois eh, ha sido utilizado como técnica de investigación en acción, pero es una metodología muy adaptativa, entonces eh, se ha utilizado también en contextos educativos, ¿no? Como herramienta pedagógica, el fotoboys lo que produce es una transformación de los roles tradicionales del sistema educativo eh, y les da un lugar a las estudiantes eh, bueno, en lugar de agentes activas en ese proceso de construcción de conocimiento. ¿no? Y Mientras tanto, la docente pues, lo que hace es acompañar ese desarrollo de pensamiento crítico ¿no? sin tener esa jerarquía que a veces está tan presente dentro de los sistemas educativos. Y ahí. Por ello, nosotras, en este proyecto, eh, lo que hemos querido hacer es bueno, eh, establecer una guía clara de cómo poder implementar Photo Voice dentro de las aulas universitarias y poniendo el foco en las violencias sexuales y de género ¿no? para eh, promover pues, una mayor sensibilización en torno a este tema. Entonces vamos a ver así brevemente, porque esto lo podéis consultar en una guía docente que hemos elaborado donde se pueden ver todos los pasos detallados. Pero bueno, la primera sesión sería de introducción, de introducción y formación inicial. ¿no? Aquí veríamos qué es el Photo voice, qué es lo que vamos a hacer... Eh, dinámicas de presentación para romper un poco el, el hielo y también construir una consigna de trabajo, ¿no? construir el tema sobre el que se va a trabajar. En nuestro caso, que estamos focalizadas en este proyecto, en las violencias sexuales y de género, pues un tema sobre el que se podría trabajar es la violencia sexual en eh, mujeres jóvenes, por ejemplo. Luego pasaríamos a, a la tarea A, que sería la elaboración de fotonarrativas, que esto es un trabajo autónomo que las estudiantes tienen que llevar a cabo, eh, eh, bueno, eh, tienen que desarrollar ¿no? las fotonarrativas en base a ese, a ese tema que se ha elegido. Y bueno, nosotros recomendamos que se compartan también eh, durante este periodo de una o dos semanas de trabajo autónomo, se compartan en espacios virtuales para ir un poco ahí promoviendo el, el debate. ¿no? Y aquí tenemos varios ejemplos de fotonarrativas de grupos eh, con los que hemos estado trabajando dentro del marco del proyecto para que veáis algunos ejemplos ¿no? de, de, de fotografías. Después de esto pasaríamos a la fase, a la sesión de debate, ¿no? en la que se intercambian las distintas experiencias eh, y se debate. Después de eso, pasaríamos a una tercera sesión en la que en la que la idea es profundizar en el análisis y, y categorizar eh, bueno, pues los distintos temas que han ido surgiendo durante los debates. ¿no? Para ello tenemos un paso por paso eh, que está más detallado en la guía, ¿no? pero al final el objetivo es que, acaben, que las estudiantes acaben creando sistemas categoriales, eh, seleccionando una de, uno de ellos, teniendo varios distintos, ¿no? por ejemplo, tipologías de violencias, espacios donde se producen las violencias. Esta sería un poco la, la idea de esta sesión, ¿no? profundizar en el análisis y sobre todo establecer relaciones entre las distintas categorías que hayan surgido. Esto nos lleva a la tarea B, que sería seguir profundizando este análisis de forma más autónoma eh, y en la que bueno, hemos pensado que es eh, una buena opción que las estudiantes tengan un espacio para ellas para poder seguir profundizando esto sin, sin las docentes de forma más independiente. Aquí eh, os hemos puesto un ejemplo ¿no? eh, utilizando eh, una pizarra virtual eh, de este etiquetado, ¿no? de, este, de, este, de esta sesión 3, de intercambiando, eh, bueno, dándole sentido al... A, a las fotonarrativas. ¿no? Eh, pues, las estudiantes pusieron como varias etiquetas eh, cada una, ¿no? O sea, lo que le, qué percibía de esa fotonarrativa, ¿no? Y luego se ponía en común lo que había querido expresar la autora eh, y lo que habían percibido las compañeras, etc. ¿no? O sea, esto para que veamos un ejemplo de cómo puede quedar el producto de esta sesión no si es online, si es en presencial pues bueno, probablemente quede mucho más bonito eh, Bueno, después de esto pasaríamos a la sesión 4 que hace referencia bueno, a, a consolidar ya esos, esos aprendizajes hacer una evaluación colectiva del proceso por supuesto, ¿no? o sea, qué ha significado para nosotras este proceso eh, qué es lo que más nos ha gustado lo que menos, lo que mejoraríamos, etc. Y también eh, esta sesión nos sirve para sentar las bases ¿no? Eh, de los próximos pasos. Y bueno, esto eh, al final hay un montón de opciones distintas, no se pueden hacer exposiciones eh, físicas, se pueden utilizar las redes sociales ¿no? como un medio también de incidencia y de difusión más allá ¿no? de, las, eh, de las paredes del aula al final. Pues eso, con una cuenta de Instagram, con una exposición física, con una exposición virtual, también a ver, lo señalo aquí, vale. Eh, como, con vídeos ¿no? que sean como el producto final eh, de, de los proces, de, del proceso que haya llevado cada grupo y que se puedan utilizar bueno, pues en, en otras clases, eh, con otras estudiantes, en espacios sociales y comunitarios si las estudiantes así lo quieren. ¿no? O sea, es importante que al final sea también un poco eh, que, que salga de ellas el implicarse también para llevar ¿no? estas reflexiones que han hecho más allá del contexto del aula. Y con esto terminaría. Eh, gracias por, por vuestra atención. Eh, seguir conectadas ¿no? al proyecto, ahí tenéis el, el enlace ¿no? donde podéis acceder a al resto de materiales y, y bueno, que sigáis viendo el resto de vídeos que hemos preparado. Muchas gracias.